¡Hola familia hermosa! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les quiero compartir algunas ideas con muebles de madera oscura. Hay algunos muebles de madera oscura que pueden hacer que tu casa luzca un poco anticuada. Sin embargo, hay algunos de estos que pueden llegar a ser muy bonitos y elegantes. Si tienes estos muebles en tu hogar, solo tienes que añadir algunos elementos para que estos luzcan modernos y frescos. Aquí puedes ver algunos muebles que pueden llegar a ser antiguos, decorados con piezas modernas. Esta combinación hace que tu hogar luzca elegante y moderno. Si tienes este tipo de mueble en tu hogar, es recomendable que las paredes sean en color claro. También puedes utilizar las cortinas y los cojines en colores claros. Esto hará que tu casa luzca menos oscura. Aquí te dejo con algunas ideas y combinaciones que puedes utilizar. Sigue disfrutando del video hasta el final. Si es de tu agrado, regálame un like, suscríbete y comparte. Muchas gracias y bendiciones.